¡Suelo! Esto es el Gulag. Aquí tienes que luchar para recuperar tu vida. Puertas. ¡Vamos! Estás en el Gulag. Pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar. ¡Soldados! Los últimos dos que sobrevivan.